Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es lunes 8 de agosto del 2022 y les voy a comentar algo que creo que es importante que sepáis de Truth Investing, Down Truths, así que vamos para allá. Quería compartir con vosotros, eh, esta noticia empezó el día 1 de agosto de este año con esta imagen. Se empezó a difundir en los diferentes canales de Trust Investing, pero en ningún canal oficial y no fue por parte de la compañía. Tenía solo esta información, pero no quise el vídeo porque no tenía más datos. El caso es que, bueno, indagando ese mismo día, este, gracias a, a vosotros que siempre me, me ayudáis o me pasáis datos, este, descubrimos que esta imagen estaba directamente del canal de Patrick en Telegram, ¿vale? Eh, para los que no saben, Patrick es uno de los top y realmente eh, siempre se ha mostrado que tiene mucha comunicación con el CEO Diego Chávez. Eh, intenté acceder al canal de Telegram, la verdad es que no lo encontré, no sé, imagino que lo tendrá oculto, así que si alguien me puede meter sería genial para que me, me invitéis, pero bueno, indagando un poquito dije, ¿de qué es esta página? ¿de qué es el 90%? Porque no dicen absolutamente nada. Este de Down Truth Investing, Down Truth de la famosa exchange que están hablando. Eh, el caso es que, bueno, me comentaron la, la información que era de la página de Down Truth en tu vida. A raíz de ahí he estado todos los días mirando a ver si se carga la página, a ver si podemos acceder. Pero curiosamente, como muchos de vosotros debéis ya saber, hay veces que sale el famoso cartelito este, otros da error y, y bueno, en fin. Eh, todo esto es un poquito eh, en general porque según la hora que te metas es lo que dice. No os quise dar esta información porque realmente yo personalmente ya no me creo nada y tampoco tenía nada sólido. Este, en el canal de Patrick tampoco han dicho absolutamente nada, ni Diego, ni el canal oficial. En fin, en esta imagen lo que dice es Habla familia, Hola familia es el traductor, <ríe> dice buenos días, paso para desearles a todos un excelente inicio de semana e informarles que la web de TRUS ya está completa en un 90% y que muy pronto estaremos de regreso. Y lo más importante, con todo al 100% para poder continuar con el trabajo. Seguimos creyendo en este proyecto que ha cambiado la vida de miles de personas y seguirá cambiando por mucho tiempo. Patrick, Patrick Abrao. Este vídeo lo he querido hacer porque eh, hay muchos rumores, chismes, páginas que no existen y que no existen oficialmente. Entonces, eh, hoy en Facebook se empezó a decir en un canal no oficial de que la página ya servía y muchos me han estado preguntando eh, por privado porque si han cambiado la página, tal, pero no, no funciona. Los CEOs o directamente desde la empresa no nos informan absolutamente nada, así que no hay información al respecto. Lo único que yo les diría es, dejen de mirar en, en otros enlaces, gracias por verlo a mí, pero a lo que veis de que hay muchas páginas que se están creando a raíz de esto, eh, simplemente para obtener los datos de vosotros, principalmente en Telegram, y en base a esto, ofreceros otros productos. Es súper importante que en Telegram tengan censuradas las opciones de que nadie me pueda escribir, nadie me pueda llamar, a no ser mis contactos, obviamente. Porque a raíz de eso, a muchos les están diciendo que les pueden ayudar, que, en fin, les están ofreciendo y queriendo sacar dinero. Eh, obviamente están en vuestro derecho de mirar diferentes opciones, pero por favor, tener mucho cuidado, porque así comienzan muchas estafas. Y a raíz de la desesperación, de intentar recuperar algo, pueden caer en malos pasos o, o bueno, entrar a lo mejor con cosas que, que no quisiera, ¿no? Simplemente eso, comentarles. Eh, acabo de mirar todo lo de la página, las páginas. Os lo muestro. Y siguen sin querer cargarse. Ahora mismo ni siquiera me sale el error, el, este mensajito, el del mantenimiento, supuesto mantenimiento. Aparece solo esto, os lo muestro. Miren, como veis, en DownTruths en tu vida, nada. En TrusterCoin, eh, yo sin poder acceder o al menos intentarlo, yo creo que ya 20 días, eh, absolutamente nada. En DownTruths y en Truth Investing, pregunté en soporte si era TrusterCoin de ellos mismos y dijeron que no. Pero me da que pensar. Eh, TrustInvesting, nada. Energy, nada. Eh, la página principal, este es eh, para entrar a la oficina. Y nada, eh, también he mirado a ver si los enlaces, que en teoría es para compartir esta oportunidad, funcionaban porque dije, a lo mejor las páginas web no sirven, pero sí permite que personas nuevas se registren y no. Este, gracias a Dios, también eso está censurado, marca este error. Así que, bueno, en resumen, solamente quería compartirles esto. Eh, mirad, esto es lo que sale. Por lo menos nadie más se puede registrar. Eh, por favor, tener muchísimo cuidado con esto. Veremos qué, qué es lo que pasa. Pero bueno, sí quería compartiroslo. Por favor, tener mucho cuidado. Seguir solamente las páginas oficiales, que son estas, aunque tampoco es que diga nada. Pero al menos solo créanse en lo que ven por aquí. Y claro, en mi canal. Este, en cuanto yo sepa algo, se los comento. Ya saben, quien quiere en la lista de difusión de WhatsApp para cuando salga un vídeo o alguna noticia, que no todo lo vuelvo por aquí, es este, escribirme, decirme yo, y así os agrego. Me escribís por privado Y bueno, simplemente eh, decirles eso. No tengo información. Nadie sabe absolutamente nada. dicen muchos rumores. Yo lo que sí voy a hacer el día de mañana, que aunque prácticamente no hay mucho en la Truster Wallet, por si acaso. Voy a sacar el poco dinero que puedo o tengo, porque está ahí Trus Energy y TSC, que no vale absolutamente nada. Ya veis el último retiro que hice y lo que llegó. Así que, bueno, los pocos BNB que tengo he decidido moverlos, por si acaso también pasará algo. Decidme vosotros si tenéis dinero eh, o ya lo habéis sacado en Truster Coin, o bien en la famosa exchange, que ahora mismo no funciona y que supuestamente era algo distinto. Así que bueno, yo es lo que voy a hacer mañana. Eh, retiro el BNB, os grabo el tutorial para que sepan cómo, cómo funciona. Eh, y en base a eso, pues bueno, por lo menos tenerlo en otro lado y que esté trabajando por si acaso también llega a desaparecer esa billetera. Para los optimistas, pues ojalá y me equivoque. Obviamente yo no sé qué es lo que vaya a pasar. Me encantaría tener respuestas. Gracias por escribirme, pero eh, no dan ningún tipo de, de información. Así que bueno, solamente quería decirles esto, tener mucho cuidado, no os fiéis de todo lo que dicen, intentar seguir los canales oficiales. Este Cualquier cosa os lo pongo y decirme si creen o quisieran que cosas relevantes como lo de esta imagen que salió el primero de agosto y no os notifiqué Quieren tener, aunque sea un video cortito, diciendo, ha salido esto, aunque quizá no tenga demasiada información, o prefieren que ya una vez que ya ha dado con, en teoría, el resumen de, de la historia de esa imagen o ¿no? el significado, pues prefieren que lo suban. En fin, al final estamos para crecer juntos, para aprender. Estoy aquí para ayudaros en lo que pueda. Así que decirme si prefieren o quieren que esas pequeñas noticias eh, se las comparta o... A lo mejor hasta que no sea nada real u oficial. Así que bueno, un besito enorme, que estén muy bien y nos estaremos viendo. Chau, chau, buen día.